Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Bienvenidos nuevamente al programa de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Dana Gutiérrez, yo soy de Montemorelos y hoy tengo el gusto de estar con tres amigos que me están acompañando y les voy a invitar a que, por favor, se presenten y que nos cuenten de dónde son. Claro que sí, yo soy José Luis Moreno García y soy del hermoso estado de Tabasco. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Villegas y soy originaria de Chiapas. Hola amigos, yo soy Daniel Gutiérrez y soy del estado de Veracruz. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de iniciar, ¿por qué no comenzamos con una oración? Le voy a pedir a nuestro hermano José Luis que nos acompañe, por favor. Claro que sí, ¿vamos a orar? Bondadoso Dios, gracias damos por tu amor y cuidado. Gracias por permitirnos estar en este lugar y para poder aprender más de su palabra. Que esté con nosotros hoy y siempre. Diríjanos en Jesús. Amén. Amén. Amén. Pues seguimos con el estudio del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Ya estamos viendo la historia de Adán y de Eva en el Edén, este su error, la caída. Y empezamos con el mundo fuera del Edén. Empezamos con el nacimiento de su primer hijo. La Biblia nos cuenta que tienen a dos hijos. A la primera, los primeros que nos dicen son los primeros dos hijos, que son Caín y Abel. Alguien que me pueda, por favor, leer Génesis, el capítulo 4, versículo 1 y 2. A ver, a ver, aquí lo tengo. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Empezamos con los dos primeros hijos. Cuando nace Caín, Eva dice, he dado a luz un hijo varón, el Señor. ¿Sabes? perdón que te interrumpa, en esta parte es muy interesante. Cuando vamos al capítulo 3, en el verso 15 dice, pondré entre mi, en, enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el talón. Esa es una promesa. Uh -huh. Cuando dan a luz a Caín, en ese automático Eva dice, wow, he dado a luz un varón por voluntad de Dios. Se acordó de la promesa y ella creía que el varón que estaba naciendo... Era el Mesías prometido. Por eso ella estaba regocijada, estaba feliz. Creo que en algún momento su nombre significa algo. Creo que usted comentaba o alguien comentaba. De Caín, sí. Sí. sí. Caín viene de una palabra que es caná. Y caná significa adquirir. Implica adquisición, posesión de algo precioso y poderoso. Entonces, Eva dice, di a luz al Mesías. Por eso dice que dio a luz al Señor. Entonces, pone toda su esperanza en Caín, pero cuando sí. nace Abel como que no es tan importante, no. De hecho, la Biblia ni siquiera dice que Eva haya dicho algo, solamente dice entonces y también tuvo a, a Abel. Sí, exacto. En su significado vemos también la lo fugaz, verdad, de uh -huh. su sí. importancia. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y cuando hablamos del nacimiento de Caín Imagínense el regocijo de Eva después de ver las consecuencias del pecado, uh -huh. que se estuviera cumpliendo ya en él la promesa, pero pues tristemente no fue así. Así es. Entonces, de aquí me gustaría llevarlo al siguiente segmento, que son las dos ofrendas. Caín y Abel crecen y empiezan a trabajar. El segundo versículo de hecho menciona. Sí, eh, dice que Abel era pastor de ovejas ajá. y Caín labrador de la tierra. A, a, aquí me gustaría hacer la diferencia entre las actitudes de ambos ¿no? respecto a sus trabajos. Caín se dedicaba a labrar la tierra. Él estaba acostumbrado a recibir frutos eh, respecto a lo que trabajaba. Él adquiría con lo que trabajaba. Sí. Abel, ¿qué era lo que hacía? Él mantenía lo que, había lo que había recibido. Él estaba consciente de que él estaba trabajando con lo que Dios le había dado. Entonces llega el momento de dar las ofrendas. Entonces dice la Biblia que Caín ofrece su, eh, su ofrenda, ofrenda, ¿verdad? Sí. Por la redundancia, Abel también y Dios acepta la ofrenda de Abel Ve con agrado. Pero ¿qué pasó con Caín? No la, no la acepta, no acepta la ofrenda de Caín. ¿Alguien sabe o alguien que me gustaría, le gustaría explicarme por qué es que no, no la acepta? ¿Por qué no Norm, la Norma, Norma nos estaba platicando una cita que encontró muy interesante. Miren, habla sí, de eso. la escritora eh, Elena Huay justamente mencionando ese, ese detalle en Patriarcas y Profetas dice que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos, Caín y Abel, habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Señor como ofrenda de agradecimiento los primeros frutos de la tierra. Sí, algo que yo no había tomado en cuenta cuando leí la historia por primera vez es que Abel también lleva, no, no tenía que ver con qué fue lo que llevaron, que era fruta o ganado, sino Abel también llevó frutas, sí. llevó la primicia. Se lo pidió de lo a Caín, decía, ¿no? Ajá, Caín, de Abel le pide a Caín, oye las frutas, puedo agarrar frutas para la ofrenda, pero él aparte lleva ese sacrificio que Dios le había pedido que tenía que ver con el derramamiento de sangre, que tenía que ver con la promesa al final de salvación, de esa redención que iba a tener. Aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con la salvación por fe. Abel estaba aceptando que esa ofrenda no era un regalo para Dios. Era de, de, de, la, de la otra manera, era un regalo de Dios hacia él. Él estaba aceptando ese regalo de la salvación, ese, ese regalo de la redención. Y Caín estaba dándole un regalo a Dios. Era como, este es mi trabajo, yo me estoy ganando ese regalo con, con mi trabajo. Entonces, debemos recordar que tiene Pero, que ver con la obediencia. Es lo que va, sí, sí, es, sí, es sí. obediencia, porque si nosotros nos, nos damos cuenta en los nombres y en la importancia que le daban a cada uno. a Este de Adán y Eva, al creer que Caín era el salvador, uh -huh. le daban suma importancia, lo hacían a alguien muy importante, pero a Abel lo hacían menos. Uh -huh. De hecho, su nombre creo que es siervo, era fugaz, sí, algo, vapor, vapor, ¿no? algo significante. Entonces, al darle esa importancia a Caín, Caín se sentía superior, que él creía que lo que él hacía era un favor a Dios. Y no viceversa, sino que era un favor para él. Así que con esa arrogancia, con esa mentalidad, su ofrenda fue dada al Salvador. No fue con una humildad, sino fue con arrogancia. Fue creyendo que él daba, no porque necesitara de Dios, sino porque simplemente tenía que dar y porque era un regalo que le iba a dar a Dios. Es como yo le regalo a quien yo quiera, uh -huh. pero no es como que lo que tú estás dando, no es porque tú estás regalando, es porque Dios ya te dio. Así y tú estás es. agradeciendo. Así es. Era un recordatorio de que Dios no solamente nos da el sustento, sino también nos da la redención. Amén. ¿No? Eh, quédense con nosotros. Ahorita vamos a regresar para seguir estudiando sobre esta historia. Génesis 4, el siguiente capítulo de la historia humana, presenta el primer nacimiento que anuncia la salvación mesiánica y el primer acto de violencia y muerte. La estructura de este capítulo aporta varias lecciones. La salvación de Dios se abre paso a través de una serie de contrastes entre Caín y Abel, de sus nombres, su comportamiento y sus respectivos sacrificios e incluso entre Caín y Lame. Aunque los homicidios cometidos por ellos ocupan todo el espacio, el capítulo está relatado con esperanza. Comienza y termina con la promesa mesiánica. El capítulo comienza con el nacimiento de Caín, y termina con el nacimiento de Seth, mientras que en el nacimiento de Caín conduce al fracaso y violencia lo que lleva al diluvio el nacimiento de Seth repara el fracaso anterior y restaura el plan de salvación de Dios lo que conduce a la supervivencia de la humanidad en la historia y a su salvación Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con el estudio de la historia de Caín, de nuestro protagonista Caín. Eh, sabemos que Dios no acepta la ofrenda de Caín. Sí. Entonces Caín tiene una doble reacción. Lo primero es que se enoja con Dios porque no aceptó esa ofrenda. Y también le empieza a agarrar celos a Abel. Pero esa, esa actitud de enojarse contra Dios fue por esa autosuficiencia que estaba diciendo nuestro hermano José Luis. Claro que sí. Es que cuando Caín se siente autosuficiente, entonces... Él cree que no necesita. Y cuando su corazón empieza a albergar el rencor, es como dice la escritora, la señora Guay se acaricia el pecado. Ella en, su, en un libro que, bueno, tiene varios, en uno en lo que es Historia de la Redención, dice, estaba acariciando el pecado. Y acariciar el pecado es lo que te provoca, ¿qué cosa? Una caída, que autosuficiente porque no te das cuenta de lo que estás haciendo. Se si hace algo tan normal en tu vida y tan básico que cuando estás haciendo las cosas no te das cuenta. A mí otra cosa a mí que me llama la atención, complementando lo que dice José Luis, es la envidia, ¿no? Se va germinando esa semillita de pecado por estarla acariciando, como dice José Luis, pero entonces se empieza a crear una envidia y yo me imagino que él empieza a maquinar a buscar la manera de vengarse y, y eso, yo, yo tengo una aplicación para mí ya en corto, que es hay que tener mucho cuidado cuando yo, en lugar de disfrutar la victoria de un amigo, que le vaya bien a un sí. amigo, Ajá. en lugar de disfrutarlo, cuando yo siento algo en mi corazón que que es así como algo malo, hay que tener muchísimo cuidado y quitarlo con la ayuda de Dios de nuestro corazón Dios, Dios incluso siendo Dios en lugar de recriminarle a Caín Utiliza preguntas, exacto, ¿no? cuéntame exacto. Eso, no, Dios cuando se dirige a Caín, porque eso es otra cosa, ¿no? Dios se da cuenta de los sentimientos que está maquinando Caín y él le advierte. A ver, a ver, lo a ver, busca, espérate. Lo él, busca, él lo busca. Exacto. Y no lo busca para acusarlo, Ajá. lo busca para aconsejarlo. Entonces le hace la pregunta que vemos en Génesis 4, sí. 6 y 7. 4, no 6. sé si alguien me lo... Sí. Me Yo aquí lo tengo, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. ¡Qué bonito! Oye, Dios siempre nos busca... Adán y sí. Eva los buscó también con una pregunta. Así sí es. Y creo que el, el gran error del ser humano es alejarnos de Dios y, y no permitir esa comunicación, porque Adán y Eva entablaron esa comunicación, no no permitieron que el enemigo les grabara esa, esa idea de que, no, ya pecaste, ni creas que Dios mm -hmm. te va a escuchar, ni mm -hmm. crea que le importas a Dios. Y el gran error de Caín es que él no mantuvo esa comunicación. Exacto, y de hecho... Aquí Dios le dice, lo primero que Dios le dice es que si, si no harás lo bueno, no serás enaltecido. Dios le está diciendo, todavía tienes tiempo para arrepentirte, sí. o sea, no es que ya, ya, ya, ya está te estás, perdido. ya está, no está perdido. Yo te puedo perdonar, o te, yo puedo perdonarte, si tú te arrepientes, puedes hacer las cosas bien. Es interesante porque estas preguntas que le hace a Caín, si lo, lo leemos en nuestra connotación, decimos, ah, lo está regañando! no, no, no. no. Pero si lo leemos en lo que es, cómo habla Jesús, hey, no te enojes, uh -huh. como un padre, imagínese un papá diciéndote, hey, no te enojes, tú puedes tranquilo, que no se caiga tu semblante, en la próxima lo haces bien. Exacto. O sea, tienes oportunidad, yo te doy la oportunidad que, lo, que puedas mejorar. Así es, o sea, así es. Pero como todo hijo, a veces, nos enojamos, no, que ella no me quiere, que tú, esto, y empezamos a avergar rencor contra, Así a veces, es. en familia práctica, hasta con nuestros hermanos, en las amistades, con nuestros amigos, es como albergamos eso, debido a que en vez de tomarlo como un consejo, lo tomamos como un regaño. Así sí. es, y el segundo consejo que Dios le da es sobre el autocontrol. Le dice, tú puedes vencer ese pecado. Claro, uh -huh. no lo puedes hacer solo, uh -huh. la tentación no la puedes vencer solo, pero con mi ayuda sí lo puedes hacer. De hecho, hay una cita en Primera de Corintios 10.13, si me puede ayudar. Mira, mira, mira, por aquí está Primera de Corintios 10.13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios le está diciendo, yo te puedo ayudar a vencer esa tentación. Yo te puedo ayudar. Pídeme ayuda y yo te puedo ayudar. Entonces Caín lo que hace es... No le contesta, ignora sí. completamente a Dios. Dios lo busca, pero Caín no le contesta, como estaba diciendo sí. la profa. No, él no entabla esa conversación, esa conversación, él no sigue esa comunicación con Dios que le estaba sí. dando esos consejos, que le estaba haciendo esas preguntas. Caín no le contesta y entonces... Y, y su arrogancia pues sí. le, le impedía reconocer uh -huh. que sí. había fallado. Y, y fíjate que ahí encontramos el paralelismo entre Adán y Caín. Uh -huh. El Señor habla, uh -huh. pero ¿qué cosa? No, oye, porque después de eso, el consejo que da, viene la caída. Sí. sí. Pues cae Caín, se equivoca, hace lo que tiene que hacer porque albergó todo en su corazón y entonces vuelve a aparecer en escena Dios y le pregunta, ey, ¿qué has hecho? Exactamente, ¿Qué has... que era para donde quería ir. Tristemente, Caín asesina a él y después Dios lo vuelve a buscar y le hace la pregunta, ¿dónde, está, ¿Dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde? Do, ¿Dónde? ¿En dónde En este estás? caso, ¿dónde está Belto tu Ajá, hermano? Ajá, ¿dónde está Belto hermano? Que suena más o menos a lo cuando estaba buscando a Daniela y a Eva, sí. ¿no? Que ¿dónde están? ¿Dónde se escondieron? Sí. Entonces, Caín toma una actitud a la defensiva, ¿no? Sí. Eh, por lo mismo, por su actitud de arrogancia, él toma una actitud a la defensiva de, pues, yo no soy guardián de mi hermano, yo no sé dónde está, pero Dios le deja saber, yo sé lo que hiciste, uh -huh. yo sé lo que hiciste, no, ne no necesito tu respuesta. Y la pregunta... ¿Qué has hecho? Eh, yo, yo me imagino a Dios uh -huh. con la sensación de poder. ¿Qué has hecho? ¿Por ¿Qué, qué hiciste? Uh -huh. a su, eh, eso a mí me llena de ternura, bueno, de, de conmoción, porque a veces lo pongo en, mi, en nuestros tiempos. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos lo que sabemos que estamos albergando y el Señor nos sigue hablando que no lo hagamos, el Señor con sí. amor nos dice: ¿Qué has hecho? Sí. No, no, no, no lo y, y alguien podría decir, sí, pero pues yo, yo no he matado a mi hermano, a ningún hermano, pero qué tal cuando hablamos mal de alguien, sí. Jesús dice que es, es, es muy parecido a esto, no entonces sí. hay que tener mucho cuidado de no caer en el pecado de Caín. Sí, y entonces es cuando escuchamos la segunda maldición en esta historia, Dios maldice a Caín y le dice que ya no va a poder seguir uh -huh. este, con su familia. Pero algo que a mí me gusta mucho, que se me hace muy bonito, es que Dios, a pesar de que da esa maldición, le dice, no te voy a dejar solo. Claro que Caín, como estamos mencionando hace rato, ¿no? Caín toma la actitud de que ya sabe que hizo algo mal, entonces busca a Dios, de que no, no, ya pues, por no miedo. me dejes. Ajá, ya por miedo no me dejes porque me van a matar. Entonces Dios le dice, a pesar de que te equivocaste, no lo deja de amar y no lo deja solo, sigue ahí con él. Entonces, me gustaría este, aquí pasar a la pregunta al experto. Queremos hacerle esta pregunta al experto que dice así. ¿Cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín aunque no cometamos un asesinato? Fíjese que esta pregunta de cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín aunque no cometamos asesinato es para que no tan solo la meditemos, sino que justamente tratemos de evitar caer en lo mismo que Caín. Fíjense, vamos a recordar un poquito ese episodio. Resulta que ambos se habían llevado una ofrenda. La ofrenda de Caín fue rechazada, la de Abel fue aceptada. Pero si nosotros notamos, el, el comportamiento de Caín como para dañar a su hermano no fue inmediato. Esa es una de las cosas que tenemos que, que recordar. Y, y vamos a ver dos textos del Nuevo Testamento que justamente nos lo recuerdan no dijo, bueno, ahora voy a hacerle daño a mi hermano. Parece que lo estuvo pensando, lo estuvo meditando, estuvo elaborando el plan, de tal manera que cuando ellos salen al campo, entonces se va con todo y lo mata. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos dos textos justamente que nos recuerdan esto que estamos aquí mencionando. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Fíjense que hasta ahí está hablando de lo que hizo Caín. Pero dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, no podemos nada más ofender a las personas por ofenderlas porque cuando tú las ofendes y esto es lo grave del asunto, es como si los estuvieras asesinando. Y otro texto que nos, da, que nos da luz sobre lo que el Señor Jesucristo ha mencionado es el que está en Efesios capítulo 4, versículo 26, porque dice la Escritura «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». En otras palabras, cuando tú y yo nos molestamos, dice la Escritura que está bien, a veces nos vamos a indignar porque se hizo alguna cosa injusta. Pero cuando habla de que no se ponga el sol sobre vuestro ojo, está diciendo no guardes las cosas para hacer un plan con el cual te puedas desquitar de lo que te han hecho. Por eso es que es interesante cómo nos aseguramos en no guardar rencor y simplemente perdonar lo que las personas nos hacen y dejar que Dios sea el juez justo. Agradecemos al Pastor López porque es justo lo que estábamos platicando, ¿no? Cómo... Todo ese pecado comienza o ese, el, la, la acción final comienza con un sentimiento que nosotros empezamos a albergar. Sí. Es muy importante detectar cuando nosotros sintamos esos, esos malos sentimientos, pedirle ayuda a Dios. Sí. O sea, decir, eh, no me estoy sintiendo bien, le estoy teniendo envidia a mi, a mi prójimo, ayúdame a pensar que ah, en, en otra cosa, ayúdame a, a cambiar ese, ese, hacia dónde voy, pues, por a lo que me puede llevar a ser. Entonces, cuando Caín eh, se aleja completamente de Dios, él empieza con su familia, pero todo eso que él traía lo empieza a transmitir a su descendencia. Vemos cómo su nieto Lamec este, introduce la poligamia, este... Dice en Génesis 4.19 que tomó para sí dos mujeres. Entonces el mal se empieza a intensificar. Sí. Entonces sí. la Meca incluso dice, se, se, él se jacta de su pecado. Uh -huh. sí. Él dice, si Caín iba a ser vengado siete veces, yo voy a ser vengado setenta veces siete. O veces. sea, se perdió incluso ese esa, esa vergüenza uh -huh. de que había hecho algo mal. O sea, el, el mal empieza a crecer bastante. Pero entonces entramos a un contraste. La Biblia nos dice que Adán vuelve a conocer a su mujer y tienen a su tercer hijo, que es Seth. Eh, José Luis, ¿nos puedes contar eh, qué significaba todo eso? Fíjate que es interesante porque vuelven a tener la esperanza. Renace. Otra vez nace otro hijo, o sea, ya se le ponen por nombre Set, que viene también de lo que significaba Caín. Entonces, vuelven a tener esa esperanza de que otra vez en esta simiente iban a ser Mesías, pero creo que ahora ellos cambian la forma en que educan o enseñan a Seth. Como que la descendencia le empiezan a transmitir el temor, el amor a Dios. Y como tú decías ese, hace un momento, cuando tú transmites algo, ¿qué cosa? Eso se va a transmitir a las demás generaciones. Seth uh -huh. empezó a transmitir el amor a Dios, la compasión, la necesidad de buscarle. Y eso se ve reflejado que lo compartió, ¿qué cosa? Con toda su descendencia. Gracias. Y lo podemos ver hasta cuando Noé, la única familia que se salva de toda la humanidad, ¿Por qué se salva la única? ¿Por qué se salva solamente Noé? Porque fue lo que se transmitió, fue lo que su genealogía fue transmitiendo. Creo que aquí la maestra. Mira, miren qué ratito. bonito, sí, y qué bonito concebir desde el momento que conciben y, y, y tienen acerto. Dice Génesis 5.3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth mm. Retoma la forma como él fue creado, mm. deseando eh, rescatar, quizá resarcir verdad uh -huh. lo que había hecho su hijo, y que este nuevo hijo... Transmita a las generaciones subsiguientes el plan de Dios para sus hijos. Y que de hecho, ¿no? al final se empiezan a mezclar entre ellos. Dice que los hijos los hijos de Dios, en la Biblia se refiere cuando dice los hijos de Dios, se refiere a, a la descendencia de Zeta, los que todavía obedecían la voluntad de Dios. Uh -huh. Y cuando dice a los hijos del, del hombre, era cuando se refería a todos los canaitas, sí. caínitas, perdón. Entonces pues en algún momento se empiezan a mezclar y vuelven a tomar una dirección equivocada, pero aquí es en donde entra, como nos estaba diciendo nuestro hermano, entra Noé, parte de esa descendencia que todavía guardaba ese temor, ese temor de Dios. Entonces pasamos con Enoch, que es un, uno de los personajes, eh, muy, es muy importante, es muy bonita su historia, nos cuenta cómo Enoch caminó con Dios, esa relación que tenía Enoch con Dios personal, que, que la Biblia dice que o sea, literalmente caminó con él, que nos estaba contando el, el profe Daniel hace rato algo sobre sí, eso. Sí, coincidiendo con lo que mencionó hace ratito José Luis, que no es del único personaje que se menciona que caminó con Dios, se menciona también, por ejemplo, de, de Noé, y hay un texto muy interesante, porque hay, hay gente que dice... Bueno, Nox se lo llevó Dios porque él estaba apartado de toda la civilización y entonces, pues, para acercarse a Dios, tú es lo que tienes que hacer. Había gente en la Edad Media que para acercarse a Dios, entre comillas, pues, se aislaban en monasterios, sí, ¿no? Uh -huh. Algunos se metían, me acuerdo de, de, algún, de alguna persona así, que, que se fue a vivir en unas plataformas así altas, largas, largas, para alejarse de la civilización, ¿no? De toda influencia, de toda influencia uh -huh. mundanal, ¿no? Uh -huh. sí. pero... pero pero hay un, hay un texto de la escritora Elena G. de White que nos aclara que no fue el caso con, con Enoch. Miren lo que dice en el libro de Patriarcas y Profetas. Dice, Enoch se convirtió en el predicador de la justicia. E hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Oraba con la gente. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de sed. A veces nosotros nos predicamos nada más entre nosotros, ¿no? Sí, sí. Porque es muy fácil pero, pero miren lo que cómo como le hacía a no él no se limitaba nada más con ellos. En la tierra donde, a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillas, maravillosas escenas que había presenciado en visión. He aquí, dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Es decir, él no se aisló, Él compartía el mensaje de salvación sí. con todos los demás. Ahí hay una gran, gran enseñanza. ¿Qué para es todos? lo que estamos haciendo nosotros aquí? no? Que Dios, Jesús sí. por eso nos dejó, nos mandó a predicar, nos mandó a, a esparcir ese evangelio, esas buenas nuevas, que es por eso por lo que estamos aquí, esa misión que tenemos nosotros. Eh, ¿Con qué te quedas, José Luis, de esta lección? Fíjate que me quedo con lo que acaba de decir el profe y con lo que dimos todo, caminar con Dios. La arrogancia de Abel de Caín. De Caín, perdón, la arrogancia de Caín, la, la arrogancia de su descendencia, hasta dónde los llevó. Pero también vemos de este lado el contraste de Abel y set Cómo este Abel permaneció y tenía a Dios en su corazón, cómo Sed entendió lo que era el transmitir y era hacer luz y lo... Transmitió a su genealogía, a su generación Y me imagino que también a todos los que lo rodeaban A todos los que llegaban, él compartía ese mensaje Entonces me quedo con eso Caminar con Dios y ser luz Y ser luz es compartir Primeramente a nuestra genealogía, a nuestra familia Y posteriormente quién A los que nos rodean Pero que todos conozcan el amor de Dios Amén. Con eso me quedo Amén. Pues yo me quedo Todos estamos en este mundo con un propósito Para cumplir una misión eh, el legado de Caín fue de miseria, de dolor, de eh, crimen. Pero el legado de Abel, aunque fugaz, fue un legado de fe, de obediencia, de que muchas veces las órdenes de Dios no las entendemos. Pero al conocer a un Dios de amor, yo las voy a obedecer por fe. Bueno. Este, el profe Dan? Eh, Yo solo quiero quedar, quedarme con, esa, con ese mismo sentimiento Compartirlo con nuestros amigos De tratar de buscar a Dios en esa comunión diaria Así es, bueno, muchas gracias eh, por estar con nosotros Por habernos acompañado eh, Los invito a que nos sigan acompañando Con las siguientes lecciones que vamos a estar estudiando En la Escuela Sabática Universitaria Que Dios los bendiga